El video que te voy a mostrar a continuación es completamente real. Hay veces en que los errores humanos son catastróficos y este es un claro ejemplo de ello. Pero primero, entremos en contexto. Sucedió la madrugada del 30 de mayo del 2018, en Sueco, Chihuahua, México. Aproximadamente eran las 2 am, hecho que fue abarcado por varios medios importantes. De alguna desafortunada manera, dos trenes chocaron frente a frente. No se explicó de forma muy clara qué ocasionó el siniestro, pero por desgracia dejó la tragedia. Una vida perdida, la del maquinista y cinco obreros lesionados más. Si de por sí esto ya es bastante aterrador, espera a que veas lo que se captó en video justo después del choque. ¿Sí vamos a ver a la persona que estaba adentro. Ya no tenía pulso, vámonos. Este hombre que llegó a la escena y quien presenció todo muy de cerca, al parecer, no se percató. Algunos dicen que eso que pasó levitando y desvaneciéndose de forma rápida, claramente es la muerte, quien acababa de hacer su trabajo.